¿Cómo estáis amores? Yo soy Katherine Boys. Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro en nada más y nada menos que en Cancún Y estoy súper feliz, sumamente feliz Porque aquí en Cancún puede estar así Como me gusta a mí, fresca, así tranquila Así como que muy... ¡Uff! para que cuando me pegue este calorcito que hace acá y que de hecho se nota bastante no me pegue tan fuerte Hoy vamos a tener una aventura super cool porque vamos a visitar diferentes sitios aquí en Cancún vamos a conocer un poco sobre el centro Oigan y lo primero es lo primero, vamos a llevarlos bueno no llevarlos, voy a llevarme a mí a probar algo de comer súper rápido porque tengo bastante hambre Y aquí siempre dicen que la comida de Cancún es muy rica, ¿verdad Gise? Muy deliciosa Hace bastante solcito, vamos a cruzar rapidito Voy a comer en este lugar que está justo aquí frente a mi hotel Estoy contenta porque no tuvimos que caminar nada para llegar Eso es lo cool de estar acá en el centro de Cancún Vamos a probar algunas cositas Gise pidió, ¿qué pediste? pedí como gorditas con champiñones En, en mi cabeza se dice Cancuncense. Yo pedí quesadilla, vamos a ver qué tal me sabe esa quesadilla, pero tengo que comentarles que acá nos acompaña Sandra. Oigan, recuerdan a Sandra, Sandra nuestra agencia San está como quedándonos un tour, un recorrido acá en el centro para conocer un poco Pero algo súper cool es que también vamos a conocer la zona hotelera, la famosa zona hotelera de acá de Cancún Así que va a estar muy bueno, vamos a probar algunas cosas, conocer algunos lugares Lo más importante es que seguramente usted tiene que conocer si viene a Cancún Ya llegó mi pesadilla, pesadilla era, era, sí, Llegó mi quesadilla de bistec, me sorprende. Adentro tiene como papitas, no sé. Lo que me gusta y me llama la atención es que también tiene quesito. Entonces vamos a probarla. Y ya nos advirtieron que esto es habanero y que pica muchísimo. no si hay gustan los retos, pues vamos a ponerle un poquito a ver qué tal. Mm. Pica, pica. Cuando le dicen que habanero, créanles. Pica bastante, tengo hasta ganas de llorar. ¿Qué te puse? Oh. Dame le pusiste. ¿Qué picante? No es verdad, pica mucho. Pica mucho. ¿Por qué te dices caso? Oigan quiero mostrarles dónde yo me encuentro y este parquecito, a mí la verdad es que me encanta muchísimo Vine como que demasiado temprano pero normalmente aquí hacen un montón de actividades Hay puestitos para probar así cosas acá, de acá muy de Cancún para pasarla bien con la familia y todo eso Me encanta que está acá en el centro que es súper fácil llegar, acceder y todo eso Entonces voy a mostrarles un poquito para que vean de lo que les hablo Obviamente más tarde, así tipo 5, no, tal vez 5 no, pero 6, 7 cuando no hace tanto sol Esto se llena un montón de gente y está súper cool Así que si vienen a Cancún, tienen que visitarlo Yo voy a seguir por acá mostrándoles otros sitios de interés Bueno gente, yo hoy acá estoy eh, en mi carro, que no es mío, por supuesto Ahí va Sandra, acá va Gise Y estamos ya rumbo a la zona hotelera algo que me gusta mucho de Cancún y que ustedes tienen que saber, es que todo es una sola recta No hay perdederos, no hay derechas, no hay, no hay izquierdas, hay una sola recta, entonces te pueden subir, bajar y jamás se van a perder Ahora si se pierden, pues ya saben, contacten a la agencia para que se echen la culpa <ríe> No sé por qué, pero tengo como un aire de Hollywood, de Los Ángeles, ¿sabes? Sí, Yo en Los Ángeles un tiempo y... Veo esta avenida y me siento estando allá. Sí. Yo no sé si tú también sientes lo mismo, pero muéstrales allí para que vean las palmeras y todo eso. Voy para allá. Yo acabo de frenar acá el carro un momentito Porque miren lo que tengo aquí al frente Me ha encantado Quiero ir a verla rapidito Y mostrársela a ustedes Y eso que acabo de mostrarles Gente, es nada más y nada menos que la iglesia de acá de Cancún y bueno pues yo no pude entrar porque miren estoy hashtag en prácticamente vestido de baño y eso es una cosa que yo respeto muchísimo pero está súper cool, me gusta que estando acá de turismo, de fiesta ese tipo de cosas, pues también encuentres como que tu momentito para conectarte espiritualmente me acabo de encontrar con otro lugar que me encantó de acá de Cancún y es una super laguna porque Cancún no solamente es playa, ¿saben? no solamente es playa miren este espacio tan maravilloso Puedes venir de este lado con tus amigos, con tus parientes a pasar la tarde poner una maquita aquí en este lado y pues observar esta hermosa vista ofertas internacionales pero también hay, hay muchas ofertas locales Es super cool que acá en Cancún el transporte público, hey, público hey, suma, hey, suma, espérate, Es que te pasó? salió bien es super cool que aquí en Cancún el transporte público es súper sencillo, gente Cada dos minutos pasa un bus distinto que ustedes pueden tomar para moverse Si no tienen para alquilar un carro o no piensan en alquilar un carro O no les gusta manejar La opción de transporte público es muy buena, es muy económica y sobre todo segura Wow, wow mira esa gente wow, yeah. Es una estrella ¿Cómo le dicen a eso aquí? A oh, Rueda de la fortuna. Oye, es importante, a él le decimos la estrella ¿Quién le dice la estrella? No se no estrella ¡No! y no, no, no, yo sé cómo se le dice Pero yo sé que no se le dice estrella porque es una rueda Boy". No, pero ahí no me monto no, ¿Tú, no, te Tú te montas sí, Estoy acá en una plaza que se llama La Isla Cancún y quise bajarme aquí Para mostrársela porque esta es la plaza Tal vez la más popular de todo Cancún A la que ustedes tienen que venir Si llegan a pasarse por acá Entonces, la Isla Cancún, lo primero con lo que te vas a encontrar Es que es con eso a lo que nosotros llamamos estrella Pero ya me dijeron que aquí le dicen la rueda de la fortuna Para mí no es tanta fortuna porque yo la verdad no me pienso montar ahí menos con este solazo Lo cool es que si ustedes se montan van a tener la mejor vista de todo Cancún desde este sitio hermosa playa que la verdad a mí me encantó muchísimo yo no sabía que aquí habían playas así como que públicas así que ya sabes si vienes a Cancún y no quieres como que pagar mucho dinero para disfrutar del agua del mar del solcito vente a una playa como esta que es totalmente pública totalmente gratuita tiene sus bañitos por acá Eso me encantó porque tiene muy cerquita el mirador así que vamos para allá a ver qué vistas podemos encontrar Oigan, y esa playa se llama Playa Delfines. Yo vine lista para el mar, pero como Gise no trajo su vestido de baño por culpa de ella, no me voy a poder bañar en Playa Delfines. Porque obviamente no te voy a dejar que te bañes, sí. Sin <ríe> sin sí, porque sea... tú también quieres agua. Oye, ¿sabes qué me gusta? Se ven bastante olas. Me gustan las olitas. No es que altas ni nada, pero así como para poder disfrutarla super cool. Lo que sí tienen que saber, y es muy importante, gente, si vienen a esta playa, tienen que saber qué. Si vienen con niños, tienen que traer su flotador y su cosa, porque dicen que es bastante onda ahí. Oh, Entonces, sí. eso. Es. Yo vendría como a leer un libro, a escuchar música, a tomarme fotos, a bañarme la origuilla, echarme agüita en la cara. O el vientecito, ¿no? También, sí. refresca bastante. Pero pero, a bañarme sin meterme en into... No, no, o sea, no me atrevo. Ay, yo sí me meto, a mí me la encanta rata. todo eso. También hay ambulancia, gente. Así que si ocurre alguna emergencia, alguna urgencia, pues fácilmente aquí afuera está la ambulancia, está la gente lista. Miren, por acá nos están saludando. Si ¡Sí, saluden, yeah, ahí están los amigos, pues listos por si hay alguna urgencia o emergencia, allí se ellos te pueden ayudar. al famoso letrero que dice Cancún, el letrero donde nadie puede evitar tomarse una foto, ¿verdad Gise, vienes por tu foto? Sí, me, me da curiosidad porque acaba una botella llena como de arena. <risa> y ahí me a mí me dijeron, sí, tráeme algo de Cancún, ya sé que les voy a llevar. Arena. <risa> Arena de Cancún, oye, yo voy a, voy a pasar aquí unos minutitos, tomarme una foto super cool, la voy a subir a Instagram. Así que en este momento que estén viendo este video, pásense por mi cuenta de Instagram, chequen esa foto y comenten: vengo de tu videos de Cancún. Gente, acabamos a llegar acá al mercadito de artesanías, un mercado muy popular acá en Cancún. Vamos a ver qué encontramos, qué podemos llevarnos, qué podemos comprar. Estoy así como que no sé, y... un calendario maya? Eso lo pudiste haber comprado allá en las pirámides. Pero el bus me iba a dejar. Sí, la iba a dejar el bus y no pudo comprar Así que vamos a ver qué encontramos en el mercado de artesanía de Cancún. Bueno, en uno de los tantos. adentro pueden encontrar desde artesanía, cuero, vestidos, cualquier cosa que diga cancún. Zapatos Y regalitos oh para llevar se todavía no se decide sobre qué comprar Pero bueno gente, ya saben que aquí encuentran de todo encontramos afuera de nada más y nada menos que Coco Bongo El famoso o la famosa Coco Bongo es una zona así como para fiesta una zona así como para la gente que quiere hacer fiesta, que quiere venir a la rumba de noche Pero nosotros este es somos niñas buenas y venimos de día tenemos sí. que conocer Exacto, no? Exacto. Sí, venimos de día pero está súper cool, hay de todo un poco por acá Para la gente que le gusta beber, que le gusta ¿sabes? No, bailar y Pasa todo eso bien. Oigan, y yo me encuentro ya por acá, rumbo a mi hotel, el Spalanque. Pero Gise, diles por qué vamos al hotel ya. O sea, ya son prácticamente 5 o 6 de la tarde. Vamos a irnos a hacer un pequeño masaje relajante. Necesitamos relajarnos, así que vamos directo al spa del hotel. <música> Lo que tienes que decirles es que aparte del spa, a me encanta este hotel porque también tiene salón de belleza, tiene restaurantes alrededor, ¿qué más tiene Tiene Jessica? spa, tiene teatro, tiene... Oh, tiene teatro, sí. Aquí me ponen a si me va a quitar la cámara. <ríe> Chao. A mí me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo este hotel. masaje es un masaje relajante, es una presión suave y se enfoca pues en el sistema nervioso y en el muscular superficial. Está bien. Súper, yo encanta. ¿Alguna contraindicación médica? o no. una lesión que yo tenga que tener te cuidado? No, bien. no creo. Todo bien. Yo sí. necesito tu masaje muy rápido. Let's ya. go. <risas> está bien, Aunque me duele el brazo, deberían darme otra cosa Esta, la verdad, que el masaje estuvo bastante relajante. Me dormí. Wow, bebé. Oh my gosh, qué sin ceja. <risa> Oigan, estuvo delicioso. ceja está <risa> Estuvo delicioso este masaje. Terminaron, me dijeron que voy a disfrutar de mi tecito. Lo más chistoso de todo fue que yo estaba tomando mi masaje y Jace estaba tomando su masaje al lado. Miren las dos camas allí. Oye, Jace se empezó a roncar El a no, la mitad o sea, del masaje. Yo estaba cansada. Yo, oye, ya que deje no, de, no, de no, roncar. No, y se la me me Voy a disfrutar de mi tecito y okay, vamos. Acabo de salir de mi sesión, de verdad que quiero entrar de nuevo, que quiero volver, está demasiado delicioso. Ya en el spa hay una opción que se llama Temazcal y la estamos buscando. Y Gisele fue a preguntarle y le dijo: ¿Dónde está lo del mezcal? Lo del mezcal? Y nadie le no, decía de, nada. Pero es que yo tampoco no me acordaba los de los Temazcal, temazcal. no gente, yo la verdad ya salí de mi sesión de spa. Estoy demasiado contenta, me atendí con Luis y normalmente a las mujeres nos da un poquito de inseguridad venir a un spa y hacernos pues el masaje con un hombre porque te tocan el cuerpo y ese tipo de cosas. Quiero, en ¿verdad?, dar las gracias a Luis que fue sumamente profesional, me fascinó muchísimo, me brindó toda la seguridad que yo necesitaba en ese momento. Entonces, si ustedes quieren también agendar sesión, no se olviden, aquí está mi spa Balanqué, al ladito de la piscina, en el hotel donde me estoy hospedando, así que bueno gente, hasta aquí el videoblog de hoy, espero que le hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, yo la verdad disfruté muchísimo mi día, el spa, fuimos a comer, estuvimos conociendo un poco de Cancún y ya voy de vuelta a mi habitación y hice la suya porque estamos súper cansadas y ahora nos espera otra aventura en Xochimilco, Cancún. Ya no me... <risa> bueno, si no te has suscrito al canal, suscríbete ya Porque es la única manera en que YouTube te va a avisar Si subir un nuevo video, por favor, activa las notificaciones Comparte este video con tus amigos Y yo soy Catherine Boyce Les dejo a todos con un beso muy grande Los amo demasiado Y no se olviden de venir a Cancún porque está genial Hasta pronto